Buenas noches. En el último pleno de enero, desde Adelante Coim, llevábamos una moción referida a una pequeña depuradora biológica para Coim. Tenía tres objetivos esta propuesta. En primer lugar, abaratar el coste de la depuradora mancomunada que tenemos con, con los otros dos municipios. En segundo lugar, que el agua depurada revierta en nuestras propias huertas. Y, por último, mantener el caudal del Río Bajo en eh, vivo. Esta propuesta eh, chocó en el Pleno únicamente con el equipo de, de Gobierno del Partido Popular, que no, no quiso aprobarla. Desde Izquierda Unida y ahora desde Adelante Coín, llevamos mucho tiempo defendiendo depuradoras propias para nuestro pueblo, de tal forma que el agua depurada revierta para regar nuestras huertas, sobre todo del río hacia abajo, que tendrán ciertas dificultades para este riego con la depuradora mancomunada. Desde el equipo de gobierno, cada vez que hemos presentado propuestas en este sentido, se nos eh, daba la excusa de que eh, estábamos pagando una multa, de que había urgencia en depurar las aguas y de que había que acogerse pues, a esa eh, depuradora mancomunada que se nos ofrecía desde la, desde la Junta de Andalucía. Eh, ...a pesar de que desde el equipo de gobierno también... ...siempre se le prometió a los regantes... ...tener agua suficiente para llevar a cabo el proyecto de regadío... Eh, ...por goteo en el que ya eh, se lleva invertido... ...pues un, unos pocos de millones de dinero público... ...desde adelante Coín pensamos que esta era una nueva oportunidad... ...para tener una pequeña depuradora una especie de, de estudio, sobre todo, para que las huertas de río abajo se pudiesen, se pudiesen regar. Pero está claro que, que no hay manera, de forma increíble, porque lo único que se pedía en la, en la moción era que se hiciese un estudio de viabilidad de este proyecto. Y, además, se pedía que se instalase en un parque lineal, que está proyectado, de 55.000 metros cuadrados, ...que además es un proyecto que consta de lagos y de saltos de agua ya ...y que eh, tiene un coste aproximadamente de 3 millones de euros. Nosotras ya lo decíamos en el Pleno, no nos vamos a rendir... ...no nos vamos a rendir nada eh, en ninguna propuesta en este sentido... ...para que la agua de Coín se quede en Coín, Aunque está claro que todas las propuestas de este tipo, propuestas verdes, propuestas ecologistas que hacemos, se topan con el equipo de gobierno como si se tratase de Dolomita. En Adelante Coín, siempre seremos partidarios de que el Ayuntamiento promueva iniciativas que beneficien a los colectivos del municipio. Cuando este colectivo son los pequeños comerciantes que, además de haber visto menguadas sus ventas como consecuencia de la pandemia, han de hacer frente a gigantes que controlan y gestionan la tecnología y con los cuales es muy difícil competir en la venta online, pensamos que cualquier iniciativa debe ser bienvenida. Pero además, tenemos la convicción de que en su función de proveedor de servicios públicos, el Ayuntamiento debe asumir como propia la gestión de estas iniciativas, como ha sido el caso de la moción que hemos presentado para apoyar al comercio local. Pretendíamos que el Ayuntamiento pusiera en marcha una web, un portal, ...a modo de directorio comercial... ...partiendo de que mucha de la información necesaria... ...ya la tiene como consecuencia de sus funciones habituales. No pretendíamos crear nada parecido a las plataformas online... ...con todo lo que implica una gestión de ventas. Queríamos crear simplemente un directorio de empresas... ...con su relación de productos y datos de contacto... ...así como un pequeño buscador para localizar... ...a las empresas que fueran de nuestro interés. Hemos comprobado como frecuentemente en las redes sociales hay vecinos que siempre preguntan por un, por un producto, por un servicio, y en ese sentido habíamos presentado la moción. Estimamos que traíamos una iniciativa útil y técnicamente viable, sin grandes recursos ni inversiones, y pensamos que, además de materializar el apoyo del ayuntamiento a la pequeña y mediana empresa… ...puede ser un punto de partida para otras iniciativas posteriores... ...como por ejemplo, campañas promovidas por el propio ayuntamiento. También planteábamos una propuesta de formación... ...en nuevas tecnologías para los pequeños comerciantes. Sin embargo, en el pleno de enero... ...no contamos con el apoyo del equipo de gobierno... ...y esta iniciativa no ha salido finalmente adelante. Los razonamientos que expuso el concejal de comercio... ...no nos dan razón que justificaran sus negativas y más cuando supimos que el equipo de Gobierno pretendía llevar a cabo una iniciativa similar llamada COIN en un clic, de la cual no tenemos información ni, ni sabemos si, si es simplemente un proyecto o está en fase de, de desarrollo. Muchos nos tememos que esto debe ser algo que es intrínseco a las mayorías absoluta y que la oposición conocerá los detalles cuando se haga la presentación oficial a los medios. En cualquier caso, estaremos pendientes del desarrollo de esta iniciativa y, después, valoraremos un funcionamiento por el bien del comercio local.